La Ley de Devolución de Aportes de las AFPs te da la opción de cubrir tus necesidades emergentes de la pandemia COVID-19. ¿Cómo puedo acceder a la devolución de mis aportes? Puedes solicitar la devolución de tus aportes solo si no recibes ni estás tramitando una jubilación u otro beneficio, si no estás trabajando en los últimos meses, si no trabajaste desde diciembre del 2019 como servidor público. ¿Cuánto dinero puedo retirar de mis aportes? Primera situación. Si tienes 50 años o más y acumulaste en tu cuenta personal previsional un saldo igual o menor a 10.000 bolivianos, podrás retirar hasta el 100% de tus aportes. Segunda situación. Si tienes un saldo igual o menor a 100.000 bolivianos, podrás retirar hasta el 15%, no importa tu edad. Tercera situación. Si tienes un saldo mayor a 100.000 bolivianos, podrás retirar hasta 15.000 bolivianos, sin importar tu edad. ¿Me conviene solicitar la devolución de mis aportes? Toma en cuenta tu actual situación financiera, infórmate sobre la cantidad de años que aportaste y el monto acumulado en tu cuenta. Al retirar tus aportes, puedes perjudicar tu acceso a la jubilación o recibir una pensión menor a la prevista. ¿Qué debo hacer para solicitar la devolución de mis aportes? Consulta por los canales oficiales dispuestos por las AFPs si estás habilitado para la devolución de tus aportes y sigue el procedimiento para acceder al mismo. La Ley de Devolución de Aportes es una realidad. Una promesa más que cumple el presidente Luis Arce. Estamos saliendo adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.